Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar toda esa sabiduría que reside en tu interior. La conciencia que ya está dada por Derecho Divino y aquí encontrarás temas que te van a ayudar a reforzar esa conexión contigo mismo, contigo misma. Y bueno, pues eh, siempre tenemos eh, temas súper interesantes y ahorita pues que es justo el mes eh, del amor y la amistad, pues estamos estamos eh... Listos y preparados para poder trabajar con nosotros mismos y saber por qué muchas veces existen esos bloqueos, por qué muchas veces tenemos como sueños recurrentes con algunos, con algunas exparejas, cuando de pronto también tenemos eh, esta imposibilidad de sentir que realmente existe alguien para ti, como que hay algo que no te ayuda a contactar. Este día eh, invité a un querido amigo, que eh, nos va a hablar sobre eso y vamos a ir trabajando, tomando conciencia de eh, estos lazos, votos, juramentos que de pronto hacemos y no nos damos cuenta. Entonces, eh, pues vamos a trabajar con esto, pero antes, antes de que eh, les haga la palabra a Vikingo, Vamos, vamos a hablar sobre el ángel que nos corresponde el día de hoy, que es el ángel número 64, de acuerdo a la Kabbalah, que se llama Mejiel. Significa Dios que vivifica todas las cosas. La esencia que aporta es que vivifica y consigue materializar los impulsos. Las personas nacidas bajo esta influencia de Mejiel es el ángel que aporta la fuerza para los impulsos que sean vividos desde un modo interior o privado y no lleguen a afectar a otras personas. Luego, la esencia nos protege contra los instintos desbocados. Se trata de una esencia que domina sobre los profesores, sabios, autores. Y comunicadores. Y su influencia se extiende en cuantos están relacionados con el trabajo sobre la imprenta o sobre los libros. Lo que nos otorga este ángel es que nos protege contra el asalto. De los instintos y las fuerzas infernales. La impresión de escribir libros facilita la difusión, conseguir la fama en el terreno de la literatura, triunfo en negocios de imprenta, protege contra el influjo de falsos sabios. Y también la propuesta personal que nos trae este ángel es instruir sobre la verdad. Mejiel nos ayuda a triunfar en los... Eh, negocios de imprenta y liberi, librería. Bueno, pues ahí está este ángel que nos puede ayudar, también sobre todo para poder quitar la negatividad que nos esté rodeando. Y bueno, pues ahora sí, miren, ya saludos, ya que hay bastantes conectadas. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, Vikingo, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos y este, traemos este tema. ¿No? Queremos trabajar, queremos ser conscientes de que de pronto hay algo en nuestro interior que nos está bloqueando para poder querer o tener la pareja que uno desea. O de pronto... Surgen estos recuerdos del pasado, decir, oye, ¿por qué no me deja este recuerdo? ¿Por qué todo el tiempo tengo que seguir pensando en esa persona? ¿Por qué todo el tiempo tengo que sentir como que hay esa conexión aún si ya tiene años que no la veo, no sé nada de esa persona? O inclusive, hasta cuando llegas a conocer a una persona, sientes esa atracción que de pronto no sabes de dónde viene. No, puede ser a lo mejor hasta de vidas pasadas que de pronto sientes como ese jaloneo energético que normalmente lo confundimos con amor y creemos que es amor, pero sin embargo por ahí son situaciones karmáticas de aprendizaje que nosotros tenemos que eh, cursar. Pero dime tú, Vikingo, eh, cómo lo abordas, cómo lo trabajas, eh, qué es lo que tú has observado a lo largo de tus terapias. Platícame. Bueno, hola, muy muy buenas tardes a todos, Este, pues mira, un tema importante que como todos los temas, este, este tema tiene una parte luminosa y una parte oscura, normalmente pues sí hay mucho, muchos casos, muchas terapias, en, que la otra vez platicaba y comentaba contigo, de por algo estamos en, en el país número uno de la infidelidad, ¿no? Eh, ¿Qué se tiene que resolver eh, como, como persona, como eh, en esta materia que nos tocó? Y sí, como decías, ¿por qué a veces no podemos separarnos o no podemos olvidar a, a personas? ¿O, o por qué hay personas... Que llegan a nuestras vidas a hacer este ese esa navajita en todas nuestras vidas no entonces aquí hay dos procesos muy diferentes que hay que trabajar lógicamente vamos ahorita con, conforme a, traba, a a irlo platicando para todos los que tengan dudas de cómo muchas veces eh, tu alma gemela por cuestiones en otras vidas murió y tú hiciste un pacto de volverse a encontrar más adelante ese sería el pacto, vamos a decirle, luminoso. El pacto oscuro, pues es lo que llamamos o conocemos muchos y que, digo, entramos a las redes y encontramos mucho lo que les llaman, este, eh, el, el, ¿cómo se le llama? El que te unan con una persona a la fuerza, un amarre. Entonces, ahorita vamos a platicar esta parte de lo grueso que es echarte encima, y si de por sí. Venimos a arreglar muchas este, situaciones, imagínate, te echas un amarre, pues bueno, te va a afectar tanto en esta vida como en futuras vidas probables que vamos, vayamos a tener. Sí, claro, porque muchas veces somos inconscientes de lo que nosotros estamos pidiendo o deseando, ¿no? Muchas veces decimos a nuestra pareja, te voy a amar toda la vida, ¿no? y no sabemos que a lo mejor no va a durar toda la vida, ¿no? O eh, mi alma siempre irá contigo, ¿no? También son como de las, de las palabras que normalmente se ocupan y que dices, qué fuerte, porque muchas veces no somos conscientes y hasta que alguien nos dice, oye, eh, has dicho esto o de te amaré por siempre o durante todas las vidas. Eh, esos, esas palabras, porque no nada más así como hacer un ritual, sino las palabras, crear. las palabras la tienen palabra. energía, conciencia, ¿no? Mira, aquí es un tema muy importante eso y sobre todo el, el poner mucha atención en la parte de, de pactos que haces con otra alma, ¿no? O una persona. Eh, normalmente, inconscientemente lo hacemos, pero da, vaya, eso te va a traer mucha, eh, muchas cuestiones porque... Eh, no es que prometer lo que no se puede cumplir, ¿ok? Entonces digo, tenemos muchos momentos y sucesos en el cual uno hace promesas eternas. Lógicamente hay que entender la parte consciente de que nosotros este cuerpo físico que somos ahorita no es eterno, pero la parte de la alma sí. Entonces cuando tú haces un pacto o le prometes amor eterno a alguien, lógicamente tu alma lo va a notar, lo va a registrar, ¿ok? Y este registro, pues, no se acaba en esta vida, va a seguir en la próxima. Lógicamente, la, la, la, la onda es que en la próxima, a lo mejor ya no nos gusta la persona como pareja. ¿no? Uh -huh. Y es donde empiezan los problemas de, de personas que, digo, sin querer, hoy en la mañana platicaba con una persona de que dice: No puedo eh, terminar ya el corte eh, con, con mi marido, no lo puedo dejar, ya no puedo ser feliz, ya me, él me, me dice que va a ser como mi sombra en esta vida. Imagínate los sucesos que, se, que, que, que llega uno por haber prometido ciertas cosas. Y bueno, vamos a hablar desde que las promesas las haces eh, en muchos ámbitos, este 14, eh, lo hacen cuando uno. Bueno, tiene alguna relación amorosa, hablas de más, tanto el hombre como la mujer, hablas de más en ese suceso. Eh, yo, o muchas veces eh, tenía uno eh, esa ilusión de casarse de blanco, y perdón, pero yo creo que eh, hay muchas personas que a lo mejor no estén de acuerdo, o estén de acuerdo, pero, pues, lógicamente también eh, la religión antes hacía unos amarres y te hacía a, hacer votos para que de, estuvieras en, en un contacto con la persona. Entonces, todo esto te va creando eh, inmensidad de problemas. Sí, y porque quiero... en, la ah, en la iglesia, hasta que la muerte los separe no deja la muerte. El, el lazo que nos ponen es un vil amarre. Entonces, bueno, que nos ponen, a mí no me lo puse, pero bueno, haz de cuenta que ese lazo es como parte de un ritual de un amarre. Y si lo ves, el, eh, y si lo ven, el lazo que ponen en las bodas es como un ocho del infinito. Es sí. para que esté regresando y yendo. Entonces es como nunca se va a acabar seguirás así hasta que un día logres tú romper bien este ciclo, que es lo que se nos dificulta mucho, terminar un ciclo y lógicamente tú puedes entender cuando es una, es una persona literalmente con la que te tienes que encontrar. Pues es de, como decían antes, no se sienten las mariposas en el estómago, no se sienten retorcijones de que, híjole, nomás de pensar que me voy a topar a tal persona, hasta el estómago me duele, o ya no sé qué situación inventar para no poderlo ver. Entonces todas estas situaciones, lógicamente, si no hacemos estos votos o promesas, pero tampoco hagan amarres porque si no, en próximas vidas es cuando ya no nos aguantamos y es donde viene todo, todas estas dificultades. Sí, o luego también podría ser almas que en una existencia sientan un hueco, un vacío, que finalmente estén con alguna persona, pero no les llena, no es suficiente, eh, sienten que hay algo que hace falta. Resulta que tú en alguna vida anterior prometiste eh, encontrar a esa alma. Ahora sí. Eh, es muy importante eso que dices, muchas veces hay que saber eh, si es tu alma porque debe de llenar como varios puntos para saber si es tu alma, ¿no? Muchas veces nos confundimos, y tú lo has dicho, en que las mujeres muchas veces en los hombres buscan el arquetipo de papá, y los hombres buscan el arquetipo de mamá en las mujeres, entonces simplemente están buscando esa parte que está haciendo falta o la falta de cariño que no tuviste desde niño y te confundes con que es tu, es tu pareja, pero simplemente quieres que alguien cubra el trabajo de quererte a ti. Sí, claro. La necesidad o la carencia ¿Qué? afectiva que tuviste en la infancia se ve reflejada en tus parejas. ¿no? Finalmente estás pidiéndole a alguien que haga algo que no le corresponde. Estás pidiéndole a alguien que cuide de ti, cuando realmente pues ya como adulto tendrías que cuidar de ti, ¿no? Entonces hay como muchas situaciones en cuestión de, de amor que son como muy erróneas en, en creer que si la persona cuida de ti, te protege, te, este, está como atrás de ti y demás, tú, tú lo consideras amor cuando en realidad pues es como esa parte no paterna que muchas veces hace falta y, y, y las mujeres pues, lo ven reflejado así, no y después ya de que sales a lo mejor de esa relación y si te comprometes contigo mismo a trabajarlo, te das cuenta de toda la carencia afectiva que estabas recargando en esa persona y que bueno, estoy hablando de la parte como psicológica, pero esto va más allá, porque todavía lo podemos conectar con vidas pasadas en donde esa persona ya te ha venido enseñando lo mismo. Entonces vuelves a encontrar esa misma pareja porque dice, a ver, vamos a trabajar con lo que tú sigues pendiente de, de esta vida anterior en donde eh, vivías la misma situación, ¿no? Entonces otra vez volvemos y, y estos... Eh, movimientos álmicos que, que se van dando, eh, muchas veces creemos que los originamos nada más aquí en esta vida y no, ya venimos arrastrando muchas almas desde otras vidas y, y nos volvemos a encontrar con ellas porque todavía tenemos trabajo pendiente de sanar, de perdonar, de curar, de romper esos lazos, esos votos, esas situaciones que, que de pronto dices, oye, no sé por qué este amor me marcó tanto. A lo mejor fue un amor de hace 10, 20 y ya la persona ya este, se casó, la persona ya vive su vida totalmente diferente, pero ahí hay algo que todavía sigues sintiendo, que, que, que sabes que, que puedes percibir a la otra persona, ¿no? Mira, eh, normalmente eso que trabajamos ahorita, como lo que les decía, tu alma siempre ha sido la misma desde el inicio que tuviste y seguirá hasta el fin de tus vidas. Lógicamente, lo único que vamos a cambiar es el envase que tenemos ahorita físico. Entonces, tu alma siempre va a reconocer a todas esas energías o personas, como le llamemos. Lógicamente, hemos tenido contacto con infinidad de personas, pero ¿qué es lo que pasa? Nunca se cierra un ciclo. Ese es el problema que tenemos en este, este, esta parte que estamos hoy pues, platicando de por qué no se cierran los ciclos. No somos muy dados a, a decir cuántas novias o cuántos novios tuviste, pero siempre, siempre esos lazos se van a quedar. Tú nomás imagina que tu ombligo, eh, que es, eh, es una parte por donde salen como tentáculos de los pulpos. Uh -huh. Ok. Esos tentáculos te van uniendo con cada persona que vas conociendo en vida. Sí. Si nunca cerrases el ciclo, nunca se cortaron y sigues tú abasteciendo de tu energía. Así hayas tenido un novio un poco más joven y ya murió. Sigues abasteciéndolo aunque esta persona esté muerta. Entonces, es cuando vienen los recuerdos, es cuando viene y se sincroniza con la siguiente vida que él tendrá, o luego muchas veces tenemos parejas que nos venimos a encontrar, que en otras vidas amaste mucho, quisiste mucho, pero murió cualquier parte, ya sea él o ella, y vienen a cumplir ese rol donde ellos se quedó la continuación de ese romance. ¿Okay? Ah, sí. Por eso tienen esas relaciones de que, pues... No podemos estar juntos, pero me, me siento muy este, contento con, con la persona, pero no sé por qué eh, no podemos estar juntos. Y hay personas con las que estás junto, pero dices, es un infierno vivir con ella. Sí, claro. Qué importante lo que dices. Aprender a cerrar ciclos, no nada más de manera mental, sino de manera energética, de manera eh, emocional, hay que aprender que es bien importante cerrar todos esos ciclos con todas las parejas que hayamos tenido. Y si en algún momento prometimos algo que ya no pudimos cumplir también, es importante reconocerlo para que podamos trabajar en hacer esos cortes de lazo, en hacer un trabajo en donde podamos liberar esa energía. Eh, Muchas veces eh, es como esta parte, ¿no? Te, te divorcias, pero bueno, finalmente te casaste por la iglesia y ahí siguen los votos vigentes, ¿no? Entonces, fíjate, ahí, ¿no? hay que trabajar. El, eso, ¿no? el gran peso que tiene hasta un papel por el civil, ¿eh? O uh -huh. sea, la, la verdad tiene un gran peso porque eh, de, hasta en el civil te hacen firmar y te hacen prometer cosas. Entonces, es vaya, aunque no es religioso eh, el casarte por el civil pero es un papel que tú estás poniendo tu firma, te estás comprometiendo con una persona, lógicamente eh, este, tiene mucho peso sobre las almas, y digo el que ya logró divorciarse sientes como ese descanso de, uf, pero el que no se ha divorciado y sigue andando aquí, pues sigue generando más karma y karma y karma y bueno, si venías a arreglar una situación con una persona eh, que tuviste una relación, pero te volviste a casar, que hay personas que lo, que lo logran hacer, que se casan con una y con otra y con otra y con otra, pues bueno, imagínate eh, el, la red que están generando de, de, de, de, con otras personas, ¿no? Y entonces sí, si casar, el, lleva... el arén el aren energético que, que se carga. Y muchas veces eso influye en que las cosas no nada más a nivel amoroso no se te den porque se te como bien dices, o sea, la energía que se conecta con ese ser, con esa alma, se está drenando tu energía para poder hacer nuevos proyectos, nuevas cosas, eh, realmente sentirte a gusto con una pareja porque muchas veces te entra la duda. ¿No? De que, bueno, ya conocí a alguien, me siento muy bien, pero no sé, como que no me termino de, de acomodar, hay algo que hace falta. Pues sí, es que cierres tu ciclo con la, con la pareja anterior y que deshagas todo lo que se había quedado ahí pendiente. Entonces, muchas veces, eh, pues cuando vienen a consulta, pues vienen con esas preguntas, ¿no? De, oye, es que, es que hace 15, 10, 20 años que no veo a esta persona, pero no sé por qué todo el tiempo me viene a la mente, no sé por qué todo el tiempo siento que algo le hace falta entonces, ahí son esas situaciones en donde nosotros tenemos que prender nuestros foquitos y empezar a decir, a ver, esto es una alerta esto es algo, un ciclo no cerrado, algo no bien trabajado, algo que todavía por ahí hay algo energético que hay que cortar, cerrar liberar, ¿no? Mira, en, en la parte de las terapias que, que también este, doy Normalmente muchas veces hay que revisar el tipo de cordón de donde viene un nido. Muchas veces se, se generan cordones a través de la mente, a través del corazón y a través de nuestro sistema de, de, de reproducción. Entonces debes de ver por dónde vienen esos cordones, ¿eh? que cuestan muchísimo trabajo. Por eso muchas veces eh, vamos a hablar de que hay parejas que simplemente están por atracción sexual, ¿Por qué? Porque está esa unión a través de tus genitales y mientras no cortes ese cordón vas a seguir ahí, ahí enlazada. No estás ni siquiera ni por amor, simplemente estás por esa situación. Muchas veces en, el, en la situación del corazón eh, que te trae por sentimientos de pérdidas o de muchas veces que perdiste a una pareja, eh, vaya, no acaba tu alma de seguir con ese duelo. No, o no lo ha entendido que el día tuvo que ir, o se tiene que ir, ¿no? Y muchas veces está el cordón que te une a nivel de la cabeza de que lo sigo pensando, lo sigo soñando, lo sigo atrayendo a través de la cabeza. Lógicamente, a través de los sueños, tú generas e impactas en la otra persona. Es muy importante esto de, de saber si ya no quieres algo con una persona, esto que hablábamos de también... Eh, Fíjate, va a ser el 14 y hablando de cortes, debes de cerrar eh, estos ciclos eh, que se hacen también a través de, de, de las relaciones sexuales porque son los más profundos y fuertes que a veces no te pueden eh, separar. Ahora, para yo en, en especial a todas las mujeres, siempre se los he dicho, es, eh, llevan más la de perder ustedes cuando tienen relaciones con varios hombres, porque... Normalmente ustedes son como una aspiradora. Como son muy magnéticas, ustedes están jalando el karma del hombre. Entonces, esto al jalar el karma del hombre, imagínate cuando una mujer, pues bueno, está aquí, está allá, se llena del karma de los hombres y es cuando su... su... Vaya. su vida empieza a empeorarse, empieza a haber manifestaciones de la otra persona, empiezas a adquirir muchísimos, digo, sin hablar de, de enfermedades físicas. Sí, eso que mencionas es bien importante también. Cuando tú eh, estás atado o sientes ese, ese jalón energético por la parte sexual, eh, Muchas veces estamos o comenzamos a vivir situaciones que la otra persona vivía. A lo mejor si la otra persona eh, tenía carencia económica y tú estabas muy bien, de pronto empiezas a encontrar baches eh, económicos. Dices, desde que estuve con esa persona a mí ya no me va bien, no me siento con energía, eh, no me siento como para poder salir ¿no? a, a hacer algo diferente. entonces Ahí se va acumulando también esa energía y que también hay que saberla trabajar. Hay que saber trabajar esa energía y que lejos de que te afecte a ti esa energía, la puedas tú transformar eh, en, en esta parte de, de, de poder potencializar para ti. ¿No? Como mujeres, como mujeres, eh, poder atraer o magnetizar, como dices, eh, cosas, eh, poder manifestar. Eh, deseos, proyectos dinero eh, lo que tú estás deseando pero hay que saber también manejar esa energía para que bueno pues la uses a tu favor ya nos están escribiendo varias personas y voy a leer algunos comentarios porque ya aquí ya están activísimos preguntando y por favor eh, te pido que compartas este programa seguramente va a ser de mucha ayuda para muchas personas que estén viviendo pasando algo eh, compártelo en tus redes sociales, compártelo este, a través de WhatsApp a, compártelo a través del Messenger te recuerdo que existe el canal Margarita Mercado, si tú te perdiste algún programa, ahí los vas a encontrar también tenemos programas ya con vikingo anteriores, ahí también los vas a encontrar, si quieres escuchar más el último que nos ayudó a, a este, aquí en el programa fue el de las runas que estuvo muy buena entonces, te invito a que sigas también las redes sociales, Margarita Mercado, eh, el grupo de Angelología con Maggie, también, ahí es bueno que también sigas todos los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 7 y media, estamos haciendo meditaciones. Vikingo, ¿cuáles son tus redes? Mis redes, eh, por Facebook me pueden encontrar como Vikingo Titson, lógicamente es el mismo nombre para Instagram y pues por WhatsApp al 55 42 25 80 37, ahí con mucho gusto les estoy dando atención de terapias o lo que necesiten, y lecturas y todo lo que pueda yo ayudarles. Y por acá tenemos a Patricia Salinas que te saluda, dice, hola Vikingo, dice, buenas tardes, bendiciones, gracias por compartir con nosotros. Teresa Pérez, Tony carrasco Ortiz, Jan Suastegui, Gaby Navarro, Luz Vargas, saludos. Eh, dice aquí que les encanta el... El programa dice, ¿cómo cerramos ciclos? Dice Soraya. Eh, vamos a ver por acá qué más nos están comentando. Saludos a Leslie Marina, Marta Elba, Gaby Navarro. Bienvenidas Miriam Mendoza. Besos Miriam, un abrazo con mucho cariño. Dice Yut, dice, quiero cerrar ciclos. Creo que ahora más que nunca. Es importante y necesario. Eh, los ciclos de las personas que creo que no me querían y ahora veo eh, con tristeza que no. Y por acá nos dicen, y cuando hay un divorcio con coraje y revanchismo de ambas partes, ¿cómo pueden cerrar el ciclo? Y por acá nos okay, dicen. Ahí, ahí la primera de cuando se termina con coraje, que dijo lo, lo, lo primordial, digo, teniendo este programa, lo dice, teniendo conciencia, pues siempre es el, el perdonar, ¿no? Y aceptar que la relación no era la adecuada, porque si lo terminas en, en enojo, lamento decirles que esto no se va a acabar, te vas a encontrar en la próxima, es como ponerle continuará a, a tu vida. Entonces... Tardo o temprano te vas a volver a encontrar con la, con la otra persona. Y en la siguiente vez, no te está diciendo que tú debes hacer de ahora la mujer y, y el otro, el hombre. Pueden cambiar los papeles. Entonces se pueden invertir de una otra forma, pero te vas a encontrar. Lo primordial, ahorita yo creo que al final vamos a darle la receta que les diría el cordón rojo para terminar con relaciones, para terminar mm. los ciclos. Eh, Sí, eso está es perfecto parte. que nos lo des hasta el final, pero vamos a seguir hablando para que vayan las personas también observando dónde están esos cordones, esos lazos, esos votos, juramentos que de pronto ahí se quedaron en es, el lintero. Es, es, es muy padre de, de, de percibirlo, eh, normalmente con, digo eso de que dónde están tus cordones. Si es emocional, nomás lo único que sientes es a través de sentimientos, pensamientos, o es a través nomás de atracción sexual. Eso es muy, este, digo, para la gente que maneja el péndulo, lo puede encontrar hasta con el péndulo. Lógicamente, pues bueno, es fácil detectarlo. Y si no, pues ahí está la ayuda de, de, de tu parte y la mía para todas aquellas personas que no pueden cerrar el ciclo. O muchas veces... Eh, han tenido un problema de que eh, a mí me he tocado con pacientes que han muerto sus parejas y se quedan en ese, en, en ese momento en donde lo siguen y no quieren este, rehacer su vida porque creen que lastiman al muerto. Entonces, digo, es un, son muy complejos todo lo que le estamos diciendo, pero bueno, eh, sucesivamente esto tiene que ir cambiando y continuando para que tú vayas cambiando todas tus relaciones. Por supuesto. Eh, esa parte de mantener el alma que, que ya partió de, de este ahora que son viudos, viudas, eh, también es bien importante no tener las cenizas porque me ha tocado personas que tienen ahí guardadas las cenizas eh, o guardan un poquito también eh, están ahí también perpetuando ese sufrimiento para el alma y, y para uno mismo. Entonces ese sufrimiento que le causas al alma por mantenerlo anclado en un lugar en donde ya no le corresponde estar, en donde ya él se graduó de, de esta existencia en ese momento, y al estar tú todavía perpetuando ese sufrimiento, esa lamentación de que pues él era el perfecto, yo nunca voy a volver a encontrar una persona como él y que muchas cosas que, que van eh, pasando por la mente eh, de las personas, es importante mantener esa conciencia de, de qué tan fuerte ha sido esa... Eh, esa energía que, que tú creaste alrededor de esa persona, ¿no? Entonces, eh, eso que tú normalmente sientes que, que dices, bueno, pues es que es el duelo, sí, de acuerdo, totalmente válido eh, sentir el dolor, pero cuando tú ya estás callando en el sufrimiento de no soltar tus emociones, de apegarte a algo que ya no está, de seguir 15, 20 años con la misma situación, entonces sí es momento y es tiempo de que hagas consciente de, de que eso no puede estar pasando, no lo puedes estar viviendo, ¿no? Entonces hay muchas personas que se apegan demasiado, como dices, a, a esta parte de, de las almas y pues no las dejan partir y luego eso causa esa, esa energía alrededor de tu casa de baja vibración porque esa alma está en sufrimiento esa alma ya no tiene que estar aquí y entonces causa enfermedades, causa problemas económicos, porque su energía ya no está alimentándose de donde tendría que estarse alimentando originalmente, esa alma se quedó atrapada en esta dimensión porque no la dejas ir ¿no? Mira, hay, ese tema es muy importante Magín. hay una película de, de los ochentas que se llama el ente, no sé si la llegas a ubicar, pero bueno, eso habla porque es de una, de una chica que, pues, marea la pareja, pero había tanto ese pego que lo que único que hacen es anclar a, a, vaya a la energía de la persona, y al estar, no poder evolucionar la persona, él empieza a alimentarse la energía que generan los que están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que después para poder sobrevivir tiene que estarse alimentando de tu energía. Y esto, pues, lógicamente, el que iba a pasar a la luz se empieza a convertir en una entidad o un incubo, que muchos lo han conocido. Esos incubos son las personas que li literalmente ya lastiman o llegan a violar a personas humanas. Entonces, esto es cuando nosotros seguimos en la, en, en la onda de seguirlos eh, hablando como si estuvieran en casa y no pasamos ese duelo. Entonces, también hay que saber terminar el ciclo de que si se terminó, lógicamente, por eso se le llama pasar un duelo. Ya no estamos como en la época de los árabes, que se pasaban 40 días y 40 noches sin sonreír y, y siempre llorando, pero bueno ya tienes que vivir tu duelo y vivir ese proceso de que se terminó la relación hasta ahí acabó. Por eso es importantísimo eso que estamos hablando de que el cerrar el ciclo no nomás es con una persona viva, también con una persona que haya fallecido, vaya en un accidente o cualquier cosa, con todos hay que terminar el ciclo, porque sí. si no es un es un cuento de nunca acabar. Sí, como por ejemplo, nos íbamos a casar y ya no. Exactamente. Bueno, Exactamente. Ahí queda como esa promesa incumplida con, con esa persona. Mira, aquí nos están compartiendo algo que dice, eh, dice, buen día, mi suegra hace varios, eh, me, me, varios años, eh, perdió a su esposo y se escuda demasiado con sus hijos. Yo me acabo de casar con uno de sus hijos, ella no acepta que su hijo ya hizo una vida nueva y me está generando problemas en mi matrimonio porque nada, eh, nada de lo que hago le parece. Bueno, ahí la situación es que ella este, no quiere eso. Mira, lo que tiene, lo que está pasando a la persona es que no quiere soltar a los hijos por miedo a que también eh, sea como lo ve como una pérdida, como, que tú, como la pérdida de su esposo. Entonces, más que nada la tendencia de la señora es la tendencia a la soledad, a no quedarme sola. ¿Sí? Entonces ahí tiene que trabajarse mucho la, la, la, la, la señora de la parte de la soledad, que muchas veces eso es lo que hay que enfrentar, lo que nosotros creemos que es un miedo, o es el peor miedo que tenemos, ya cuando tú lo enfrentas, este, ves que no es tan horrendo o tan horrible como nos lo han hecho este, creer, y empezamos a resolver muchos, y empezamos a vivir desde nosotros solos. Okay. Sí. Entonces es muy importantísimo el, el saber enfrentar todos esos problemas que no nos permiten o siempre queremos estar con alguien por miedo a estar solos. Y es tan eh, formidable también vivirlo. Y también aquí esa esa parte he descubierto que muchas veces viene de la infancia. Cuando tú no teniste, tuviste bien eh, cimentado el amor de papá y de mamá y normalmente lo recargas en los hijos, ¿no? entonces eh, la falta, la carencia que no tuviste de mamá o a lo mejor fueron situaciones de la vida que se dieron que a lo mejor mamá falleció, papá falleció, nos quedamos huérfanos y estamos viviendo eh, de esa manera esa carencia afectiva y pues obviamente que al crear una familia pues me recargo emocionalmente con los hijos, ¿no? Entonces empiezo a vivir la vida de los hijos y yo ya no tengo esa independencia ni afectiva, ni mental, ni espiritual, nada. O sea, simplemente estoy viviendo la vida que ni siquiera es mía. Y muchas veces no, no somos conscientes de que no es el problema originado en este, en este punto, en este momento, viene de a lo mejor generaciones atrás que eh, no tuvieron la oportunidad de vivir con sus padres y a lo mejor tú sientes esa carencia, y necesidad de estar protegiendo a tus hijos, porque seguramente generacionalmente por ahí alguien eh, en el árbol familiar eh, no tuvo esa oportunidad. Entonces tú lo, lo estás viviendo a través de ti. Álmicamente también ahí hay, hay como, como esa conexión con nuestras, eh, ¿cómo se dice? Como nuestros ancestros que no vivieron esa vida, entonces también hay que ser conscientes de, de cortar esos lazos que estamos viviendo de vidas que no son de nosotros y no sabemos ni siquiera por qué. Exactamente, es a lo que luego le llamamos maldiciones ancestrales, que luego lógicamente te está pegando eh, el árbol de que ay no todas las mujeres de mi familia nos dejan o estamos abandonadas, entonces hay que acabar con esos ciclos eh, para que no sigas Pasando la, la, la bolita caliente a tus demás generaciones. Eso es importantísimo, eso que decías. Eh, igualmente, mira, tiene un caso que tuve de, de, de una paciente que... ¿Cómo se quedan ancladas las, las ideas que nos meten o nos impactan como alma desde niño? Esta persona me vino a buscar porque normalmente... Eh, Todas las parejas que tenía, literalmente las amigas se los bajaban. Entonces, hasta que un día recurrió y vino, bueno, a ver, quiero encontrar el por qué. ¿Por qué mis amigas me bajan a mis propios novios? Ok, nos tardamos tres terapias y hasta dimos en el clavo. Y en la parte eh, de esto fue el origen que un día, un 24 de diciembre, cuando llega los regalos, eh, a ella de niña le llega una bicicleta, llegan sus primos, llegan sus familiares y ella sale con su bicicleta a jugar, eh, lógicamente no quería prestárselo a sus primos, llega el papá y le dice, tú tienes que compartir todo lo que es tuyo. Y desde ahí impacta en su alma que todo lo que fuera o creyera que es de ella tenía que compartirlo con los demás. Y por eso es que su alma estaba compartiendo a sus parejas que cada vez que tenía. Entonces es muy importante muchas veces encontrar el origen del por qué lo está haciendo, por qué lo está provocando tu alma. Sí, claro, eso, wow, qué, qué fuerte. ¿eh? O sea, nada más para que veamos cómo cosas tan simples que vivimos en nuestra infancia impactan en nuestra alma y, y se acepta el acuerdo porque nosotros no tenemos en ese momento filtro, ¿no? no hay esta parte de discernir que lo que papá o mamá me están diciendo es bueno o malo, yo solamente lo tomo porque amo a mamá, amo a papá y eh, lo tomo como un mandato. Entonces, eh, obedezco, obedezco ese mandato y eh, comienzo yo a vivir ese programa, ese patrón en mi vida. Entonces, eh, también por ahí, o sea, cuántas personas están viviendo esos programas inconscientes de eh, estar en relaciones que ya no son funcionales, que ya te diste cuenta que, que ya no hay nada y finalmente es como querer a, vivir anclado al sufrimiento, ¿no? Muchas, Entonces, perdón, cuando mueren, este, muchos, muchos de, mucha gente ha perdido a sus padres de niño y lógicamente se quedan ahí. Su alma se queda congelada en esa parte y cuando ellos llegan a casarse, en lugar de venir a formar una pareja con una mujer o con un hombre, los ven como la parte que perdieron. Entonces, la siguen tratando como mamá o los siguen tratando como papá. Y hay muchas relaciones que por eso llevan a, a, a romper, ¿no? Porque no lo ven como una pareja, lo siguen viendo como la parte que perdieron en su infancia. Sí, y también las palabras que dices, ¿no? Bebé, oye papá, ¿no? Oye, mamá, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le dices también a tu pareja? También ahí está como el reflejo de tu subconsciente hablando ¿no? de lo que tú estás ahí, este. Que luego tu mismo inconsciente te dice por quién está tratando a la persona, ¿no? El, el, el mentado pa, mamá, ¿no? Ya sea muchas veces, a ver. No soy tu papá, soy tu pareja. eso muchas veces lo que debe, debes arreglar y es una situación que si no la compones, lógicamente te va creando eh, conflictos durante tus relaciones. O también esta parte, ahorita que, que viene esta... Eh... Conciencia de que muchas veces como mujeres ya estamos desarrollando roles muy masculinos en donde tenemos a cargo personas, en donde estamos llevando una vida totalmente eh, sustentable, ¿no? entonces de pronto cuando llega esa pareja se ve completamente opacada y comida por una mujer que eh, está tan desarrollada en la parte masculina que no deja ser a ese hombre, ¿no? entonces lo empieza a minimizar, minimizar e inconscientemente la relación pues empieza a ir a pique porque esta mujer eh, no supo equilibrar también la parte eh, de la energía masculina y femenina que todos tenemos y entonces hay que hacer también consciente esa parte en donde eh, sí, o sea, es, es bueno que nosotras eh, creemos de todo esto, pero también hay que saber equilibrar nuestra energía, porque eso también, pues de pronto son las situaciones que dices, oye, ¿por qué no puedo tener una pareja? ¿O por qué es muy marcado que mujeres que ya tienen puestos importantes no tienen esposos? Exactamente. Pues esa parte del equilibrio es lo que este nueva, esta nueva, esta este nuevo ciclo grande que estamos empezando en el reloj universal este te trae el equilibrio entre tus fuerzas masculinas y femeninas. ¿Cuántos no vemos ahorita a muchos hombres en casa y muchas mujeres elaborando? Y entonces muchas mujeres están tomando como el rol de hombre. Y digo, Puedes ir en la calle y de verdad que muchas mujeres tratan a los hombres como a la mujer y los y muchos están acostumbrándose entonces es ahí donde tenemos que equilibrar esa parte de lo masculino y lo femenino sí y también hay hombres que normalmente eh, ya llegan a cierto punto eh, de su crecimiento y demás pero la parte afectiva no está bien desarrollada, entonces hay mucha infidelidad en esos hombres porque no han tomado la energía de mamá de una manera correcta, digamos que la primera eh, base de una infidelidad es que la energía de, de mamá, de, de papá no está bien tomada y seguramente Generaciones atrás existió esa parte que ya mencionábamos en donde mamá falleció, eh, mamá algo se abandonó, mamá no estuvo presente y se sigue repitiendo generación tras generación tras generación. Y entonces ese hombre de, de su subconsciente está buscando encontrar a mamá en todas las eh, mujeres que, que él este puede tener en cuestión de infidelidad, porque él siente que hay algo que todavía no está bien y que es esa energía que no ha hecho consciente de que ahí está, ¿no? Esa situación está ahí atorada. Aquí también nos mandan un, un mensaje y dice, yo desde hace tiempo estoy divorciada físicamente con mi esposo, pero vivimos en la misma casa y son pleitos constantes, ¿cómo cierro ciclos? Pues primera cambiándote de casa, este lógicamente dicen, me, ella va a ver, no ha cerrado el ciclo, ha dejado la puerta entreabierta. Lógicamente ya hay que hay que, que separar. Si de verdad ella lo que busca tiene que hacer mucha conciencia si de verdad lo que busca ya es separarse, porque muchas personas se separan, pero aunque sea enojado quieren seguir teniendo contacto con la pareja. No, o sea, dicen, no, ya no hacen amor, pero era por enojo, pero nos seguimos viendo. Entonces, es porque no ha cerrado bien los ciclos o hay algo pendiente que no has arreglado. Muchas veces te vas a encontrar a muchas parejas en, en, en la vida con la cual nomás vienes a cerrar ciclos, no vienes a crear una vida, o nomás se quedó eh, la parte de que pues teníamos que tener un hijo y va, y después de eso, cada quien para su lado. Sí. Muchas veces es lo que hay que entender que esa es parte de lo que venimos, y roles de lo que venimos a hacer, y no eh, tirar ya esa parte de antes de que decían, pues con la cruz que te casaste, es la cruz que tienes que cargar toda tu vida. Se acabó ese tiempo, hay que entender cuál es el proceso no sentirte marginada porque sobre todo las mujeres piensan que, que quedarse con, con niños o quedarse con hijos y romper la relación siempre vamos a buscarle el, eh, echarle la culpa que no, no quiero dejar al hombre por mis hijos o no me atrevo a dejar mi relación tan tóxica por mis hijos, porque el que dirán, normalmente mejor es, eh, hay que buscar qué es lo que piensa tu ser, qué quiere eh, para un futuro, y no echar a perder más o generar más karma. Que a final de cuentas, si no lo arreglamos, lo único que estás dándole son lecciones a tus siguientes descendencias para que siga ocurriendo. Entonces, eh, digo, es importantísimo todo esto de cerrar ciclos, porque si no se cierran, pues ahí se está manteniendo como la persona que ahorita nos dice que pues, sigo viviendo ahí. Lo que tendría ya que hacer es ya salirse de ahí, entender que ya se acabó. Si es lo que busca, y ya se acabó y tomar su camino y dejar a la otra persona que parta. Pero si ella relativamente todavía no está segura de dejarlo, pues mejor arreglar la situación con la persona si literalmente quieren continuar. Sí. Por supuesto, eso es, eso es bien importante porque muy a pesar de que ya hayas hecho el divorcio, muchas personas todavía se siguen buscando a pesar de que ya no hay ese compromiso. Pero bueno, o sea, como pareja, pues todavía ahí hay algo. Y que también es bien importante que nosotros tomemos responsabilidad. Siempre les hablo de esa parte ser responsables de lo que yo estoy creando, de lo que yo estoy generando, porque también cuando yo me doy cuenta y digo, a ver, ¿qué es lo que me está atando a esta persona? ¿Qué es lo que me hace nuevamente regresar? ¿Qué es lo que me está eh, haciendo sentir? Que yo necesito yo requiero o sea esa palabra de necesidad de necesito estar con esa persona entonces cuál es esa necesidad eh, que tú estás tratando de que el otro te pague no porque muchas veces a veces este son deudas también son deudas eh, que a lo mejor álmicamente adquirieron y que tú sientes que esa persona te debe ¿No? entonces tiene que pagarte ¿cómo te vas a soltar de esa persona? si tú sientes que hay una deuda entonces hay que observar cuáles son las palabras que ocupamos para expresarnos de esa relación porque ahí está la respuesta cuando hablas por ejemplo esa parte de deuda eh, es una deuda emocional espiritual, álmica ¿qué hay ahí que sientes que hay algo que te deben o que te debe pagar esa persona? entonces hay que observar cuáles son esas palabras también que estamos empleando para esas personas mira tiene tanta importancia esto que dices ahorita porque normalmente deja les digo que energéticamente eh, en la garganta lo rige la luna y aparte es ahí donde se encuentra todo el karma por eso es tan importante lo que hablamos y decimos es como los decretos si tú decretas eh, pues muchas veces lo hacemos nomás por, por hacer sentir bien a otra persona, amarlo y quererlo y después es la traición eso nos va a generar grandes problemas de, a nosotros y, el, y sobre todo a, la, a las personas y vas generando ese karma continuamente entonces muchas personas de las que conocemos imagínate cuántas alrededor de las que tienes a lo mejor tu mejor amigo el mejor amigo que puedes tener fue el que fue tu alma gemela en otra pero como quedaron tan en paz en vidas pasadas hoy viene a ser como tu amigo ok Totalmente. y está casándote con el peor enemigo que tuviste en vidas pasadas así es como vienen los conceptos recordemos que tú vas armando tu película antes de nacer y ahora tú empiezas a darle a los personajes a ver tú vas a entrar en tal parte de mi vida y ahora va a ser ese esto pero tú eres la que diseñas ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados a cerrar los ciclos. Digo, para que quede más factible esto y entendible, no vas a poner, ahorita no sigues conservando un pantalón de niño cuando ya eres adulto. Digo, ya no te quedó, lo tiraste, lo regalaste, hiciste, cerraste el ciclo. Igualmente sí debe ser con cualquier eh, relación, vaya hasta con... Con tanto que tenemos los humanos, o hacemos apego, que eso es lo que nos, no, nos está enviciando. Que muchas veces es el apego, o nomás por, no quiero ver a este con fulanita de tal, y nomás por eso no lo suelto. Entonces se llama apego, y entonces ahí no está entrando tu ser, está entrando tu ego. Sí. Okay. a eso es lo que se le llama un ego inmaduro Ajá. Okay. Entonces eh, es muy importante digo esta, esta cuestión yo sé que es, ahorita estaríamos hablándoles de rosas y mariposas pero es muy importante cómo podemos quitarnos uh, esos ciclos o cerrar esos ciclos con personas que de verdad ya no deben de estar porque si no lo único es que vas a generar es seguirles Seguir en contacto y, y, y volviéndote a encontrar con ellos en vidas, vidas este, futuras. Sí. Y tarde cuando los dichosos amarres, ¿no? Otra cosa que digo, no debiera o no debieran o debieran entender el por qué no se debe de hacer. Pero bueno, eh, si, si ahorita estamos viendo que por, por las causas que le estamos dando es difícil, imagínate cuando amarras a una persona... El amarrar a una persona no nomás es amarrarlo en la vida. Les estoy, les estamos explicando que el alma es la que es la eterna. Tu alma recuerda a cada persona que ha vivido una situación contigo. Entonces, imagínate, si tú lo amarras, ¿cómo vas a querer que eh, tu alma libere a una persona? Entonces, si hoy amarras a Brad Pitt, pero Brad Pitt en tu próxima vida Va a ser el peor violador, el peor estafador, el peor borracho, el peor golpeador. No te va a gustar encontrarte a este que amarraste hoy. ¿Ok? Totalmente, claro. Totalmente. Eso es lo que muchas veces hay que pensarlo. Yo les invito a las personas que algún día ha pasado por su mente a hacer a un tipo de asamarre... No lo hagan, de verdad. No lo hagan porque, híjole, es tan difícil... Pero lo difícil esto. Puedes estar enamoradísima, pero no es como el amor puro, no hay como la atracción pura y no, no a través de otros instintos que podemos hacer mágicos. Digo, no hay como el amor puro y ganarte la persona simplemente porque la quieres. Ese es el mejor, eh, yo creo que te puedo decir, eh, respuesta a obtener a la persona ideal. Pero ya de ahí otros síntomas que puede haber, que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Digo, todos tenemos, una vez me platicaba una chica que en un sueño, ella amarró, no necesitó ir a, una, a, ir a ver a una persona física para que le hiciera un amarre. Hemos pasado todos por infinidad de vidas donde pues hemos sido, como le llaman, eh, brujos entonces tu alma sabe qué hacer, si tu alma está perdiendo a una persona, ya tu alma sabe qué hacer en el sueño, y tiene la misma efectividad en el sueño que en la realidad, entonces sí. ahí es más importante tener conciencia de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a provocar nosotros hasta dormidos. Sí, claro, esa es como la parte que le llaman sueños lúcidos, es en donde tú ya de manera consciente estás trabajando álmicamente para hacer algo, entonces por ahí este, pues yo lo que quisiera que quedara ahí como invitación es que te des cuenta cuánto retraso le estás dando a tu alma con querer seguir enganchada, enganchado en una relación que ya no funciona. Cuánto retraso eh, de crecimiento álmico hay en tu ser por eh, seguir queriendo mantener algo que ya es insostenible. Entonces, date cuenta esa parte en donde estás creando más sufrimiento en lugar de estar creando más amor en tu vida. Entonces, eh, eso de, de poder aprender a dejar ir, de saber que se terminó. Gracias por todo lo que vivimos, gracias por todos los aprendizajes, gracias por, por lo que compartimos, por lo que yo aprendí de ti, tú aprendiste de mí. Gracias, eh, porque el día de hoy tengo una perspectiva del mundo totalmente diferente, que si tú no hubieras estado en mi vida, yo no hubiera tenido ese crecimiento ah, de manera álmica. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por, por mantenerte, ¿no? Vimos hasta donde se pudo. Y me quedo solamente con lo bueno, me quedo solamente con el aprendizaje y... Gracias, nos vemos, bye. ¿no? Entonces, aprender a dejar ir desde esa parte amorosa va a crear un nuevo ciclo más lleno de bendición. Que cuando tú estás en el, no, porque me dejó y mira con la que anda y qué clase de persona es esa y está más fea que yo y la, la, la, la, la, la, la, ¿no? Todo lo que podrías llegar a pensar y te apegas a esa persona, creyendo y afirmando y pidiéndole al universo que no vas a poder salir nunca de ese ciclo, porque tú requieres todavía seguir anclada al sufrimiento. Entonces, no es la oportunidad de crear algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Entonces, cuando nosotros cerramos con la conciencia de saber que esto que estoy cerrando, esto que estoy dejando atrás, era un escalón en mi crecimiento espiritual, emocional, físico y pues viene el siguiente nivel, viene algo mejor porque muchas veces ese es como, como el pensamiento humano que nosotros tenemos de que si dejamos esto ya no voy a tener pareja como lo que decías, eh, voy a estar en soledad, ya no va a existir eh, esa, esa parte de poder estar con alguien, de poder vivir con alguien. ¿No? Entonces cerramos el ciclo con miedo y entonces ya no nos damos la oportunidad de recibir una nueva bendición, de recibir algo mejor de lo que yo pude haber estado, pero es cerrar no desde mira cómo te dejo y ahora voy a estar mejor sin ti. No se trata de eso, se trata de realmente entrar en esa conciencia y decir hasta aquí, como almas fuimos hasta donde podíamos y ya se cierra el ciclo, ¿no? Entonces, con, con, ese, con ese amor y con esa conciencia esa de saber que ya hasta ahí fue. Voy a leer aquí a Ide Jiménez, dice, Hola, excelente tarde, bendecido día para todos. Me pueden ayudar para cerrar ciclos con mi pareja y papá de mi hija. Él ya falleció y por mi parte creo que mi relación con él siempre fue por atracción sexual. Y en verdad deseo estar anclada no de, ya no deseo estar anclada a él. Me siento incómoda con esto. Siento que ya no deseo sentirme así. Ok. Eh, fuerte. Mira, hay muchas. Eh, yo creo que la de, de lo que hablabas ahorita hay varias formas de seguir. La primera eh, sería el empezar a amarte a ti misma para que ya no seas eh, dependiente de que llegue alguien a rellenar esos huecos que tú tienes de falta de cariño, falta de amor propio, eh, otros lleguen o esperes que alguien más venga a dártelo. La segunda, eh, el aprender a cerrar bien los ciclos, y pues de, de, de, que en un momento de que estés depresiva, empieces a escuchar, eh, pues vaya, todo lo que nos venden en música, todo lo que nos venden para olvidar, porque lo único que hacen es provocar que esto se empeore. Si no, pues digo cualquier, cualquier actor de, de, de, cantante de los que cantan música para para herir, esa música que dicen música para porrechos. <risas> pues y bueno, guardarse las venas. Literalmente <risas> lo único que van a provocar es que tu vida sea más caótico, ¿okay? Entonces eh, yo creo que eh, el ser eh, más conscientes de agradecimiento a la persona si él se tuvo que partir si o él se tiene que ir a otro lado es por un, por un bien común no por, por algo que convenga a, nomás a uno entonces ese, ese es un contrato que hicimos desde lo que le llamamos nosotros en lo escandinavo desde el origen ok no podemos decir y yo les puedo decir así como se los digo a los alumnos que toman runas Tú elegiste en un origen padres, hermanos, hijos, parejas, y tú les dices el rol y el tiempo que iban a estar con cada uno de ustedes. Nadie, no es ni culpable aquel por haber sido un mujeriego, él era su papel que venía como alma también a, a experimentar. Entonces todos hemos experimentado. Vamos a cambiarlo teniendo conciencia de que, pues, bueno, eh, los ciclos se van terminando, esto es como, como cuando cae un rayo en el bosque. Cae el rayo, eh, se enciende todo el pasto, pero conforme avanza, se, vamos a decir, decirle, cicatriza, y vuelve a crecer verde el pasto. Así es el de la vida. Puede ser muy amargo el, la terminación de algo, pero te va a mostrar una nueva realidad o algo nuevo que venía para ti para experimentar. Entonces, no te puedes a quedar anclada en los recuerdos, en vivir del recuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa para las personas que, o las mujeres o hombres que se quedan con el apego de las, de las parejas anteriores? Que entre más lo odies, más te van a llegar parejas similares en, los, en tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque no cierra el ciclo y siguen llegando hombres con el mismo criterio, la misma forma de pensar al anterior. Pareja. Claro, porque no has perdonado, no has soltado, no has aprendido. Entonces, tu alma pues dice, ¿cómo voy a pasar al siguiente nivel? Sí, todavía hay odio, todavía hay rencor, todavía hay enojo, todavía hay tristeza. Entonces, eh, es limpiar eh, nuestro interior en todos los planos, en todos los... Eh, en todas las conciencias, en todos los niveles y todos los grados porque hay lugares eh, muy escondidos de nuestra alma en donde se guarda cierta información que es activada por ciertas características y entonces muchas veces no, no somos tan conscientes de que alguien, eh, una pareja me activó a mí esa sensación, ¿no? a lo mejor dices es que a partir de esa persona yo me siento muy insegura no, no me siento yo en paz, siento que, que como que algo, ahí anda por ahí, como que no, no me puedo yo volver a, a, a subir, ¿no? En esta cuestión de autoestima. Entonces, hay que checar a nivel álmico también cuáles son esas situaciones que se van prendiendo. Y como al, arbolitos de Navidad ¿no? nos encendemos todos en, en ciertas cosas que tenemos que trabajar y hay con personas que se nos encienden algunos y hay con personas con las que se nos encienden algunos otros. Entonces es bien importante que nosotros nos hagamos consciente. y eso que dijiste de las canciones me gustó porque es una programación tan fuerte para nuestro subconsciente estar escuchando canciones cuando terminamos con alguien de dolor. ¿no? Eh, eh, de, de cortavenas, de, de emborracharse y cantar y, y decir. Y ahí estaba saliendo toda la emoción, pero ¿qué tanto te está programando para no dejar ir? ¿Qué tanto te está programando para seguir creando más ciclos de odio, más ciclos de, de miedo, de, de angustia, de sufrimiento, que, que pues ahí están a, a, atorados? Y este, también por acá Marta Elba nos dice. Eh, dice, hay que cerrar no desde la carencia, sino desde la abundancia. Tenemos que creer eh, que perdemos algo y no creer que vamos a ganar algo. Eh, más bien es como soltar, ¿no? La, la creencia de perder, este, que estamos perdiendo. La realidad es eso, estamos ganando. Algo eh, en cuestión de evolución álmica también. Dice, cuando ponemos la atención en el problema, este crece y cuando ponemos la atención en la solución, ganamos todos. También crece, dice, tomar conciencia de mí es lo primordial, despertar para poder ver más allá de lo ilimitado. Entonces, hay que irnos dando cuenta que hay eh, ciertas... Eh, programas que se viven en varios eh, planos, dimensiones, niveles, conciencia, en donde estamos alimentando ese programa, porque no nada más estamos hablando de la parte álmica, energética, en tus registros eh, hay información en donde se ve que está sucediendo. Y como tú, eh, que eh, trabajas también con la obsidiana, que eso se me hace muy eh, fabuloso, el poder hacer esos cortes eh, energéticos, eh, que también muchas veces creemos que ya lo trabajamos y es, no, es que yo ya lo trabajé. No, yo ya fui a, con una este, tetajín ya me ayudó reiki me ayudó este y no, o sea hay varios grados y varios niveles en donde también se encuentra anclada esa energía y ese cordón que todavía se sigue alimentando entonces hay que trabajarlo en muchos planos y dimensiones porque muchas veces podemos quitar un pedacito del hilo pero no estamos quitando al 100% ese hilo, entonces también hay que hacer consciente eso Mira, es muy importante ahorita que sacas lo del espejo de obsidiana. Eh, lógicamente, eh, ¿qué es lo que hago con el espejo de obsidiana? Normalmente eh, resguarda los fragmentos del alma que pierdes. ¿Cómo se pierden fragmentos del alma con sucesos bastante fuertes para ti? ¿Ok? Digo, y no nomás estamos hablando por pérdidas, ¿eh? O sea, un terremoto que te causa a ti un miedo, eso es una pérdida que se desfragmentó. Entonces, con el obsidiana podemos recuperar esos fragmentos y volverlos a incorporar a nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se rellene esos huecos que se quedan cuando se desfragmenta la gente, los, los empezamos, si no somos conscientes, los empezamos a rellenar con miedos, con ansiedades, con depresiones entonces es cuando tu cuerpo físico empieza a enfermarse, ¿por qué? Porque lo estamos rellenando con lo que no debíamos de rellenar. Entonces es muy buena la obsidiana para hacer los cortes, para, para re, rellenar o re, volver a traer esa energía que perdiste y que se quedan comúnmente en lo que se le llama, eh, lo chamánico andino, se le dice, se queda en el inframundo, en los ríos que nosotros vamos a cruzar, digo, tanto de vida como de muertes, en todo este proceso que ellos ven los mayas, que ven los, los toltecas, que van todas estas tradiciones y que trabajan mucho con el inframundo. Entonces, es importantísimo ahí eh, encontrarte con, con todos fragmentos, cortar con la obsidiana. Es muy bueno el tetajil y esto, pero es como eh, energía eléctrica. Para que vaya, para que entiendan esto. La energía eh, femenina es magnética y la energía masculina es eléctrica. Entonces, el teta healing y todas estas cuestiones sí ayudan, pero si no hay una energía magnética que sostenga eso que ustedes están haciendo, se va a expander lo eléctrico. No lo va a sostener nada. Con esta parte, cuando ya tú unes tu conocimiento que traes de lo masculino Puedes utilizarte tajilín con obsidiana y créeme que van a tener unos este, eh, resultados extraordinarios, pero porque ya estás sosteniendo. Igualmente, ya estás eh, rellenando tus espacios y ya no hay eh, cuestión de que te desfragmentes tan, eh, y tengas pesas perdidas como lo hemos estado eh, platicando. Sí, claro, por supuesto. Eh, les quiero recordar que... Ya inicia Conciencia Angelical 1. Los, les dejo la invitación si tú tienes duda de cómo conectar con tus ángeles, de si hablas o no hablas con ellos, de qué manera se comunican contigo, cuáles son las distintas formas de poder contactar con los ángeles. Tienes hasta el 10 para este descuento extra que les estoy dando. Eh, Justo el día 10 vence nuestro descuento y ya después es precio regular y también eh, iniciamos, son tres clases, 17, 24 y 3 de eh, marzo, febrero y marzo. Y bueno, pues esa energía, esta conciencia, esto que tú eh, vas a vivir son prácticas, ejercicios, no es nada más teoría, sino mucha práctica, mucho ejercicio, viene remasterizado. Versiones anteriores ya quedaron obsoletas. Obviamente la evolución también viene en los cursos, así que eh, pues también es una oportunidad y una invitación para que me contactes a través de aquí, Almas en Conciencia o en mi Facebook, Margarita Mercado, para que puedas inscribirte y tú todavía estás a tiempo de poder tomar este hermoso curso. Y Vikingo, ¿qué hay en puerta? o que este, ¿Qué que para ti pues ahorita eh, estamos por empezar lo que es el curso del sendero escandinavo con toda esta eh, cosmovisión de todo lo, todo lo vikingo, todo lo que eh, no quedarnos con lo que conocemos de los vikingos. Que normalmente hablas de vikingos y viene a tu mente con los borrachos, los rateros, los mujeriegos. No. Ya cuando tú empiezas a conocer la cosmovisión de ellos y te das cuenta que es uno de los senderos más antiguos con más de 39 mil años de existencia. Cómo veían eh, todo esto que estamos platicando, cómo trabajar con vidas pasadas, cómo hacer este mover líneas de tiempo para evitar problemas que muchas veces no encontramos, cómo trabajar el sueño lúcido. Entonces es genial este sendero. Lo vamos a empezar el, le, a finales de febrero. Empieza el primer módulo. Son tres módulos para iniciarte el 2 de mayo. En, como vikingo de fuego, entonces ahí está la invitación para todos aquellos que les llame eh, la atención, también eh, el, el oráculo de, de, de las runas y todo esto, pues ahí está el sendero escandinavo. Ok, bueno, pues ahí está, tomen nota y contacten a vikingo, que bueno, pues ahí está, eh, todo esto bien interesante y la verdad es que es una persona bastante preparada en ese sentido, o sea, no es como el curso que tomaste hace cinco minutos y ya lo quieres dudar, ¿no? No se trata de eso, es, es tratar de compartir desde la conciencia, desde la luz, desde poderlo hacer, desde otra óptica eh, totalmente diferente. Vikingo, para cerrar ciclos, ¿qué tenemos que hacer? Ya vamos a cerrar programa. Okay. Vamos a cerrar. Miren este, esto que les voy a dar lo pueden eh, empezar a hacer. Vamos, eh, el material que se va a necesitar, eh, una vela blanca o un sirio que tengan ustedes, con el cual hagan mediten o hagan oración. Y vamos a necesitar un cordón rojo, de ese que cordón no listón, es un cordón como, o una como las agujetas que le llaman cola de ratón, que es como cordoncito redondo. Eh, pues van a necesitar, no sé, unos 15 centímetros, 10 centímetros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En la noche vamos a encender la vela, se van a quedar eh, solamente con la luz tenue de la vela y vamos a hacer una meditación con todas las parejas que hayamos tenido y con las cuales ten te tenemos que cerrar ciclos, eh, estos ciclos que tenemos que agradecerle a todas las parejas, bueno, a todos los amores que hayamos tenido, amores sexuales y amores de corazón. Vamos a cerrar los ciclos con personas vivas o muertas que hayan estado en nuestras vidas y que tenemos que cerrarlos. Y vamos a hacer un nudo con las personas, en este caso las mujeres, con las personas que hayan tenido ustedes relaciones sexuales. Vamos a hacer un nudo y ya que esté el nudo hecho, vamos, allá, vamos a decir el nombre de la persona tres veces. Cada nudito que vamos a hacer es con una persona diferente que hayamos tenido nosotros que ver. Lógicamente, cada que hagas el nudo, dices tres veces su nombre y vas a repetir el nada de tu energía en mí, nada de mi energía en ti. Estamos en paz. ¿Ok? Para cerrar el ciclo. Ya cuando tú termines de, de, de hacer tus nudos que necesites, vas a quemar ese cordón con la llama de tu vela con la cual encendiste. Va a desprenderse un olor feo, depende cómo haya sido tu relación con la persona que estás hablando, por eso muchas veces huele medio feito. Cuando termines, lógicamente el cordón no se va a terminar de quemar completamente, pero vas a meter esa, ese cordón que sobró quemado, lo vas a enterrar en una macetita que tengas, pero cuadrada. Normalmente, todo lo cuadrado, macetas cuadradas, es todo lo que se le da muerte a las cosas, cosas redondas, macetas redondas para dar vida. Entonces, normalmente siempre las macetas cuadradas deben estar afuera de casa, no adentro. Entonces, se entierra en una macetita, lo que haya quedado de cordón, en una maceta cuadrada, y ahí es donde damos terminado a las relaciones. Ustedes lo van a ver que de repente pues van a dejar ya de soñar con la persona, van a dejar de pensar en las personas, o definitivamente la relación de, de, de, de si están separándose pues se va a ir dando consecutivamente este mejor y llegar a los mejores este acuerdos con la persona o con quien con, con quieran romper los lazos así es así es exactamente es comenzar a romper todos esos lazos que nosotros Fuimos creando de manera consciente e inconsciente y bueno, pues se siguen manteniendo en nuestra existencia. Entonces hay que aprender a cerrar esos, esos lazos. Eh, gracias eh, vikingo por, por este, este tip. Gracias por, por haber aceptado la la este, invitación es un tema bien largo o sea la verdad es que yo creo que estábamos tan metidos en la plática que ni cuenta nos dimos que ya nos extendimos un poco más y la verdad es que eh, hay mucho mucho, la verdad, este, en, en esta cuestión eh, de parejas y, y todo lo que nosotros vamos creando. Entonces, eh, pues ya les iremos platicando de más cosas y también ustedes vayan nos contando cómo les fue con este ritual que, que Vikingo nos comparte el día de hoy. Eh, háganlo, de verdad. Eh, hagan con esa conciencia de, de liberar, de, de quedar en paz, de, de saber que, bueno, pues vas a evolucionar, o sea, ¿qué más quieres? ¿No? Es evolución y obviamente que la evolución implica más amor en tu vida, entonces eh, eso es algo que, que hay que tener conscientes. Y que, bueno, pues ahí está, ahí está este, este de aprender a cerrar estos ciclos. Muchísimas gracias, Vikingo por habernos acompañado. este Nos estamos viendo el siguiente jueves con mensajes de oráculo y tarot, así que no te lo pierdas. Mensajes de oráculo y tarot el siguiente jueves y la meditación del miércoles. De te lee mañana a las 7, no te la pierdas. Nos vemos, Vikingo Un saludos a todos. Gracias, nos vemos, hasta luego. Bye, bye. Ay, me despido como siempre con un ángel que te cubra y vaya, este, tú vayas bajo sus alas. Te cuida, te bendiga y te proteja. Te llene de amor, abundancia, salud, prosperidad. Y que tu hogar esté plagado de ángeles. Que tu hogar sea un hogar bendecido, lleno de equilibrio, amor, armonía, paz y tranquilidad. Gracias a todos y nos vemos el miércoles y jueves. Bye, bye.